Hola, muy buenas noches. Agradezco la oportunidad, la invitación del, para participar en este Festival Internacional de la Poesía, Palabra del Mundo. Mi nombre es Ingrid Otgers y soy de Concepción, de Chile. El poema se titula ¿Por porque una vez me quedé rodando entre piedras, rodando entre libros, rodando entre sacrilegios y espantos, infautos, terrores. Y te hice culpable del sueño roto, como una verga, creo yo, como una verga insípida y ajena. En el río de los días, en la mar de las rejas, de las lenguas lúbricas siempre vi sueños desgajados en tu voz metálica y enfermiza porque una vez lloré caminando junto al mar y tendí mi cuerpo en la cama desconocida la cama del doloroso placer ebrio y fatal ese que busca el tedio de las horas bandidas fueron las posibilidades Aquella moneda tirada al aire Fueron las circunstancias Como dicen Solo las circunstancias La que hablaron de tus piedras y la muerte Porque una vez rodé y rodé quemé puertas y ventanas Y entonces Solo en aquel instante La letra del conjuro Escribió mi nombre cuando volaba, volaba. Muchas gracias a todos.